El guarniel típico tiene 12 compartimientos entre bolsillos y secretas. Esas de por sí salieron con el trabajo de los arrieros. El guarniel es considerado el escaparate del paisa, ya que dentro de él se guardan son historias y grandes historias. Nuestro trabajo que hacemos son la, con las artesanías de Shakira hacemos nuestras manualidades en ocama en las pulseras, las aretas y todo tipo de, de trabajo que innovamos nuestros productos con nuestra Shakira. La filigrana es una técnica árabe que llegó pues a estos pueblos coloniales a través de la colonia española, entonces tiene como mucha raíz.